Bueno, para repasar la tinta utilizaremos la plumilla y la tinta, eh... o bien como tengo yo es un, un bolígrafo pilot que los gasto y los relleno con, con tinta china. Otro, En otro vídeo explicaré cómo. Entonces voy a hacer un poco de ambas maneras. Voy a utilizar la plumilla para las zonas más amplias esto es una de las infinitas maneras que hay de dibujar mandalas que iremos repasándolos. Recordamos respirar con más conciencia de lo que solemos hacerlo habitualmente. Y también recordamos que a la hora de dibujar mandalas estamos entrando en conexión con nuestra parte creativa, artística, nuestra parte espiritual interior. Lo de menos es si el resultado es un dibujo por los cánones estéticos que nosotros tenemos porque probablemente otra persona de otra cultura o de otra época diría un, algo diferente eh, que sea bonito o no es lo de menos lo importante es el proceso si perseveráis el dibujo de mandalas, yo os recomiendo diario, iréis creando vuestro propio universo iconográfico. Un diccionario creativo, diccionario del inconsciente. bueno más o menos está todo repasado si vemos que falta algo lo, lo repasamos ahora es importante con la tinta eh, dejar secar ¿de acuerdo? mientras se seca utilizo tinta china porque cuando luego aplico una técnica al agua como es la acuarela mmm, el, la tinta resiste otra manera de aplicarlo es hacer primero el lápiz o con la mina azul que utilizo yo, que es más fácil de borrar. Eh, después la acuarela y posteriormente repasamos. Pero entonces nos arriesgamos, tenemos que tener una mucha mayor precisión. De acuerdo, limpiamos el, limpiamos la plumilla. Es importante ir dejando todos las, los materiales limpios y recogidos, ya que nos han hecho un buen servicio.